¡Hola! Te doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy quería como... bueno, hace rato no subía un video, lo sé, lo siento. Hemos estado súper, súper ocupados porque se vienen muchas cosas entre ellos. Para los que no saben, Atrévete a diseñar comienza este sábado. Entonces, claro, hemos estado con mucho, mucho por hacer. Pero no quería dejar pasar esta semana sin subir un video. De hecho, estaba pensando en hacerlo para Reels en Instagram y lo hice y dije, bueno, ¿quieren que lo monte en YouTube completo? Entonces sí, muchos dijeron que sí, entonces dijimos, bueno, nada, lo vamos a montar todo. Y quería hacerlo justamente para hablar con ustedes también un poco. Hace rato sé que no charlamos, no conversamos <ríe> de alguna manera. Entonces quería como preguntarles, bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo van sus diseños? ¿Cómo ha sido este nuevo año en el diseño para ustedes? Porque... No quiero que algunos de ustedes empiecen un año sin pensar, bueno, ¿qué voy a hacer este año en diseño? ¿Qué es lo que quiero hacer, no? Entonces es importante. Y bueno, además de eso, pues también quería mostrarles cómo, cómo es el proceso que por lo general sigo, digamos que eh, para hacer este tipo de bocetos de figurines de moda. En este momento estoy utilizando una de mis libretas que ya viene con una plantilla, de figurín caminando me ahorra muchísimo tiempo, digamos que en total haciendo esta ilustración me demoré casi 50 minutos, pero pues obviamente por el tema del vídeo lo hemos adelantado un poco, ¿no? Eh, igual la libreta me ayuda muchísimo porque pues ya el figurín está hecho, solamente tengo que diseñar y empezar a colorear. Entonces lo primero que hago por lo general es tomar un portaminas, un portaminas es como un lápiz pero es de minas eh, de pronto en tu país se conoce por otro nombre eh, y lo que hago con él es empezar como todo el boceto entonces empiezo a ver dónde quiero el escote, cómo son las mangas, cómo va a ser como todo el diseño y después de eso ya comienzo con el micro punta. a mí me gusta mucho utilizar el 005 Digamos porque el nivel de detalle es mucho mejor, ¿no? No sé si te ha pasado, quiero que me cuentes en los comentarios si en algún momento has tenido una súper ilustración y de repente vas a dibujar la cara, tomas un micropunta y ¡boom! se dañó todo porque el micropunta era muy grueso. Eso suele pasar y es más común de lo que crees, no te, no te culpes por eso, no, no creas que es tu culpa. Suele pasar y es porque realmente los micropuntas que venden en por lo general en cualquier papelería son supremamente gruesos, son de uno para arriba, un milímetro para arriba, entonces es muy muy grueso especialmente para la cara porque además cuando hacemos figurines de moda pues generalmente la cara va a ser como de dos o tres centímetros máximo, entonces este tipo de micropuntas para mi gusto son muy gruesos por eso siempre utilizo o trato de utilizar uno que sea 005 eh, o 0.1, pero nunca uno, ¿no? En este caso entonces lo mismo, por lo general siempre hago primero el boceto a lápiz o en portaminas y luego si sí paso a delinearlo. Esto también es cuestión de gustos, hay personas que les gusta delinear como todo el boceto, hay otras personas que no, que pasan directamente al marcador o al color, es cuestión de gusto, a mí siempre me ha gustado hacerlo, entonces por eso lo hago y siento que define también muchos detalles, por eso también me gusta. Y después de eso ya paso a colorear. En este caso pues estoy coloreando con marcadores a base de alcohol. Digamos que no tengo como un orden específico de primero la cara, primero el vestido, primero la piel, no por lo general, eh, empiezo de arriba para abajo, yo creo, la verdad no tengo como un orden establecido para eso pero lo que sí es que para mí pues es importante, digamos, que el marcador me gusta porque es una técnica que seca muy rápido y en este caso que necesitaba hacer un boceto muy muy rápido, pues no me demoré tanto como con otras técnicas, ¿no? entonces por eso también me gusta el tema del marcador y sin lugar a dudas, cuando te, ya tienes una plantilla, y eso es un consejo que te doy, si de pronto necesitas diseñar o dibujar muy rápido, ten plantillas y no te compliques y empieza, porque eso sí te facilita mucho y te, te ahorra sobre todo mucho tiempo, ¿no? Y bueno, aquí ya es como empezar a hacer todo el vestido, empezar a destacar sombras, texturas. Acuérdate que a mí me gusta mucho, mucho siempre decirte Aprovecha el marcador para hacer las texturas, ¿sí? Eso es importante, que desde el inicio no empieces a colorear todo, todo plano, plano, plano, pues como si fuera una hoja de papel, sino no, ya empieza desde el inicio a dar texturas, dar colores y así, porque eso te va a facilitar mucho, mucho la vida. Estoy estos días con el color lavanda, <ríe> creo que el tema de atrévete a diseñar está supremamente marcado en mi mente y todo estoy haciendo color lavanda estos días, pero bueno, es un tono también muy muy lindo y me ha gustado mucho para, para este tipo de vestidos. Eh, hace poco también preguntaba si eh, en la ilustración de la derecha la había hecho ya hace unos días de qué color hacíamos el cabello, ¿no? y bueno, ahí ganó negro, y por eso se le hice negro pero también dije, bueno, esta vez voy a aprovechar y cambio el color también del cabello entonces ya lo verás próximamente bueno, mientras ves este video me encantaría que pudieras escribir en los comentarios qué más te gustaría ver en nuestros videos, en nuestros tutoriales, en nuestros cursos, cuéntame, porque a mí me encanta leer sus comentarios, digamos que eh, no te puedo decir si estoy respondiendo todos los comentarios, todos los emails, es algo que hace mi equipo. A mí igual me encanta siempre cada semana ir y mirar, ven qué están hablando, qué están necesitando, qué requieren, porque me encanta siempre darles cosas que a ustedes les sean realmente útiles. Entonces, quiero que escribas en los comentarios ¿Qué te gustaría aprender? ¿Sí? Si hay algo que tú dices, oye, Laura no ha hecho un video de este tema, me gustaría aprenderlo. ¿De qué sería? Escríbeme en los comentarios y seguramente lo estaremos añadiendo a la lista próximamente. Bueno, y para los que no saben, atrévete a diseñar, como les decía, es un programa que ya está abierto. Vamos a empezar el próximo sábado. Si quieres saber de qué se trata, puedes ir a atrevetedisenar.com allí vas a ver toda la información de qué se trata esta experiencia es una experiencia de 15 días digamos que no es solamente un curso en el que aprendes cosas sí, por supuesto que sí pero sobre todo vas a vivir de primera mano como todo el proceso de diseño que hacemos los diseñadores desde la inspiración hasta la confección ¿no? entonces es muy bonito porque tenemos la oportunidad de reunirnos personas de diferentes partes del mundo pero todas como unidos, unidas con esa misma pasión por el diseño, ¿no? Entonces, si quieres participar, aprovecha, inscríbete ahora porque no sabemos cuándo vuelvan a estar las inscripciones abiertas y además pues este es una, un programa especial que lanzamos una o dos veces al año entonces te recomiendo que lo hagas y si ya lo hiciste o quieres recomendárselo a alguien, compárteselo, ya sabes, atréveteadiseñar.com y ahí vas a ver toda toda la información. Bueno, aquí para terminar ya como todo el diseño me gusta también, en este caso quería hacer como un tipo de malla debajo del vestido que va a tener algunos apliques y la verdad estos apliques por lo general es lo que las personas dicen uy pero cómo se hace puede ser muy difícil y no la verdad es lo más sencillo. Sobre todo cuando estás haciendo un boceto que es, digamos, rápido, pero en el cual quieres expresar algo, ¿no? Entonces en mi caso yo quería expresar simplemente que tenemos unos apliques sobrepuestos en esta malla que hay debajo y simplemente con los dos tonos de morado los estoy haciendo y ya. Fíjate también que, bueno, para la piel utilicé solo dos tonos, para el vestido solo dos tonos y por lo general cuando estoy haciendo algo rápido lo hago así. En muchos casos dejo blanco también en el vestido, especialmente cuando son materiales brillantes, pero tampoco te voy a decir que siempre lo hago así. También depende del tiempo, ¿no? El tiempo que me quiero demorar. Si estoy haciendo algo muy rápido no tienes, no en, en muchos casos no tengo esa necesidad de cubrir todo todo con color, sino simplemente insinuar. Recuerda que esto también se trata como de expresar ¿No? entonces por eso por ejemplo acá me ves también haciendo líneas diagonales porque es una malla ¿no? entonces eso es lo que tienes que pensar sobre todo cuando empieces a ilustrar piensa qué quieres expresar, qué es este material, qué es esta textura que me estoy imaginando y cómo podría yo interpretarla en un dibujo, en unas líneas, en una textura eso es básicamente bueno espero te haya gustado mucho este video y llega al final del video y cuando ya estés en el final, quiero que también me cuentes, ¿aplicarías esta técnica? ¿Te mides? ¿Te le mides ya hacer un vestido similar y un boceto similar a este? Cuéntame porque me encantaría que lo hicieras. Recuerda que siempre es importante llevar toda la práctica. No te quedes solamente como consumiendo contenido y aprendiendo mucho, sino también haciendo. ¿Ok? Entonces espero verte eh, o leerte en los comentarios y en el próximo video. Un abrazo para todos.